buscando solución a un problema que hace tiempo que ya se debió resolver. Se espera que conforme transcurran las horas, otros sectores de esta ciudad se unan al llamado. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.